La reflexión de Pampita sobre el amor. Separada de Pico Mónaco, la modelo abrió su corazón y compartió un profundo mensaje en su cuenta de Instagram. Léelo, en la nota. La vida amorosa de Carolina Pampita ardoa y no logra estabilizarse. Hace poco, la modelo volvió a separarse de Pico Mónaco y, al parecer, sería definitivo. Luego de pasar el día de los enamorados soltera, la morocha abrió su corazón y escribió un profundo mensaje sobre el amor en su cuenta de Instagram. Que el amor esté siempre en sus vidas. Den más de lo que quieren para ustedes mismos, amen fuerte, hagan locuras por amor. Abracen a los seres queridos todos los días y mantengan el recuerdo presente de los que partieron pero seguimos amando más allá del tiempo y la distancia. Digan palabras de cariño, besen mucho, entreguen su corazón mil veces, y no tengan miedo. No hay nada más lindo que amar, reflexionó Pampita junto a Tiernas Postales con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. La fuerte reflexión de Pampita sobre el amor, tras haberse separado de Pico Mónaco. El Día de los Enamorados inspiró a la modelo que, para sorpresa de sus seguidores, abrió su corazón y expresó su sentir. ¡Mira!. Decidieron comenzar el año reconciliados. Para festejar la vuelta, Pampita viajó a Punta del Este con Pico Mónaco. La reconciliación duró poco. Cuando las vacaciones llegaron a su fin, la modelo y el extenista se dieron cuenta de que no podían seguir estando juntos. Intentaron consolidar la pareja, pero no lo lograron. Lejos de jugar a las escondidas, recién llegada a Buenos Aires, Carolina dejó muy en claro que ya nada tiene que ver con Pico. Hoy, está soltera. Claramente, el Día de San Valentín, como a la mayoría, la hizo reflexionar. Para sorpresa de sus seguidores, la modelo abrió su corazón y expresó su sentir a través de sus redes sociales. Pampita compartió varias fotos que se sacó junto a sus tres hijos en las playas de México. Se los puede ver riendo, caminando juntos hacia la orilla y mimándose. ¿Qué? Junto a las tiernas postales, la modelo reflexionó sobre el amor en general y enterneció a sus fanáticos.